¡Buenos días a todos! ¡Bienvenidos a Lobato Visión. Ahora os dejo con mi compañera Sara. ¡Buenos días Beltrán! Estoy en Washington dc donde se ha convocado una manifestación en contra de las medidas de tram. lo que es uh, Todos están hablando de, de, de <musurra> el hielo de los polos. Se están estamos muriendo estamos los juntos. osos. Para que <musurra> hacer un <mis> abrigo contamina sí, se la ¿Cómo está el ambiente en la manifestación? El ambiente está caldeado, aunque la manifestación es pacífica y se desarrolla sin incidentes. Las políticas de la Casa Blanca han incumplido todos los acuerdos internacionales y han provocado gran rechazo entre la población. ¡No hay Planeta B! ¡No hay Planeta B! ¡No hay Planeta B! No hay planeta B. No el planeta B, no el planeta B. No hay planeta B. Oh, yeah. Vamos a la mejor. Muchas especies del Ártico podrían extinguirse dentro de 20 años. No a tram, no a contaminación. Tirar el aire de Pekín equivale a fumar 21 cigarrillas al día. El continente de plástico supera el tamaño de España, Francia y Alemania juntas. Cada 8 segundos muere un niño por agua contaminada. La extinción de una de cada seis especies animales y vegetales. El plástico de los mares está matando a muchos animales. Al año se arrojan seis mil millones de, de kilos de basura en el océano. El hielo marino del Ártico ha dismi disminuido un 15%.